Mi nombre es Julieta Gil, eh, soy artista visual y voy a presentar dos piezas. Una se llama Fragmentos y la otra pieza se llama Cuerpos Rígidos. Eh, fragmentos son una serie de esculturas impresas en 3D que parten eh, a partir de analizar la fachada de Bellas Suertes y reimaginarla pero en un estado de ruinas. Entonces lo que van a ver son fragmentos de detalles de la fachada. Eh, como intervenidos y en ruinas y cuerpos rígidos eh, surge a partir de esta pieza fragmentos eh, como un año después seguí explorando todo el tema de pues, la idea de museos y monumentos y cómo a partir de destruirlos y imaginarnos como alternativas podemos construir como nuevos diálogos ¿no? y entonces eh, cuerpos rígidos es un video en 360 que se puede ver con un headset y igual se ven fragmentos de la fachada de Bellas Artes pero como en un espacio imaginario sin saber pues, realmente si es el futuro o el pasado entonces juego un poco con, con los tiempos y con imaginar nuevos espacios. En el video de cuerpos rígidos se, van, se ven ciertos textos que hablan sobre los monumentos, son una especie de como preguntas imposibles, y esos textos los escribió Carlos Ortega, entonces fue una colaboración con él. Llevo alrededor de cuatro años trabajando con, con esta, estas técnicas y pues eh, yo creo que se liga mucho a mi proceso, que va mucho de, de un espacio físico a un espacio virtual y viceversa y aprendí a usar una técnica donde a partir de muchas fotografías puedes eh, pues obtener como réplicas en 3D de objetos. Entonces, eh, esto como sumado a pues, mi disciplina, o sea, estudié arquitectura antes de dedicarme a las artes y entonces pues tengo muchas curiosidades sobre el significado que tienen eh, los edificios y las formas de los edificios, ¿no? Entonces, Creo que como mucho tiene que ver con mi proceso de ir y venir de un mundo físico a un mundo virtual es como se va traduciendo mi trabajo.